Ducharse cada día puede parecer una tarea rutinaria, pero no hacerlo correctamente puede traer problemas en nuestra piel. Para tomar una ducha saludable, sigue estos consejos. El agua debe estar templada, no demasiado caliente. Usa un gel neutro en relación a nuestra piel. Un gel neutro en relación a nuestra piel es con un pH de 4,4 a 5,5. No jabones todo el cuerpo diariamente. Deberías enjabonarte las axilas, los pliegues cutáneos y las zonas de mayor sudoración. Usa las manos en lugar de una esponja. Evita usar guante de crin o esponja esfoliante. No uses geles o cremas esfoliantes a no ser que sean prescritos por un especialista. No es necesario lavarse el pelo a diario, pero puedes hacerlo, sobre todo si lo tienes graso. Al hacerlo, usa poco champú. No frotes demasiado enérgicamente el cuero cabelludo y aclara muy bien el champú para que no te queden restos. No uses colonia en el pelo ni en la piel y si la usas, aplícala en la ropa. Al secarte, elige una toalla suave de algodón. Sécate sin frotar, con pequeños toques. Puedes usar una crema hidratante tras la ducha. La crema hidratante se absorbe mejor recién duchados, con la piel ligeramente húmeda. Y disfruta de una ducha saludable.